Hola gente, yo te de este video, Pausar el video para bajarle volumen a mi televisor, ya vengo Jaja, XDXDXD x Hola gente, yo te este video y estamos en un nuevo video para el canal Hoy estamos con el Josh Killer. tal y tal nos hace tal y tal nos hace tal y nos salían bueno tal one two three four five da one one we know one one we, we, we, we, we, we, we no sé hablar inglés porque soy venezolano por favor oh, no. planta seis cámaras en las áreas rojas Bueno, eso sí lo sé gente, pero es poquito. Bueno, aquí estamos en una especie de cárcel. Y por qué se, se me dio el, punto, el punto? Ah, puedo correr con chico. y creo que eso puede ser sangre. Los no, de no, no, no, Ah mira creo que esta es una de las áreas rojas Es para plantar la cámara. de nuevo, porque soy el rey. Ay, otra vez, cuando suena así, cuando me aniquil. Y cada vez que pienso lo que tengo en esta vida. Corre, corre, corre. Nora, hay este killer que te va a salir en el gran culo. Ah, no, y que este killer vamos a salir en el gran culo. Listo, otra cámara. Ahí hay otra. ¡Ay, ¡Estos es! ¡Estos sonidos apestan de verdad! ¡Me cagan de miedo! ¡Me cagan de miedo! Aquí es mi cuerpo. O sea... ¿Y se ve este juego gente? Por favor díganme en los comentarios cómo puedo ganarle a este tipo. Es la primera vez que juego este juego, de bueno, se los juro con Madura. Ay, corre, corre, corre, corre, corre. Con todos es los pelos que tiene Fernando Flow en la chila. No me la voy a dar porque ya soy un machito sal. Ay, no, es que me quita vida. Ya me morí. Bueno, gente, los oh, voy a invitar de nuevo. Por ustedes que pasen los videos, ahí no importa. Ajá, Juan gua Wu, Wu, gua Wu, Wu, a nadie le importa. Cállate, cállate, cállate. Ajá, ok, quedó. Google, please. Will please sit cameras. Cónchale. No me dejan de... Es pildra. ¿Chica? ¿Kika? ¿Fo -si? <risa> Foci. Ah, ah. rico, corre, corre, corre, corre, soporte se Es horrible, es horrible, es, es Aparezca rápido. Ay, ahora me aparece aquí atrás, maduro. El vecino, mi mami. la bomba ¡Ah! mi mami ¡Ah! no ya me mató bueno gente aquí estamos de vuelta pausa el video porque mi hermano vino a cagar al cuarto y entonces bueno eso es un peo de él Ajá. Bueno gente, aquí me despido, espero que les haya gustado el video, les dejo en la descripción del video, aquí abajo. ¿verdad? Ajá, creo que me están viendo, hola. Les dejo aquí abajo en la caja, en la caja de los comentarios, no. En la descripción de este video, les voy a dejar el esquema de YouTube, el, cómo se dice, el... Todos mis enlaces y eso, para que se unan a mi canal de Discord, para que me sigan en Twitter, en Instagram, bueno no, en, el enlace de Instagram que está, es el de mi gato, y por favor sigan mi gato, ¿cómo no pueden seguir a eso que se eh, el gatón, véanlo. Si no me van a seguir a mí ni en Twitter ni se van ni van a entrar a mi canal de Discord, al menos sigan a mi gato. Que es más lindo que yo. Bueno, también les dejo creo que mi TikTok, mi Facebook, para que me sigan en Facebook, en TikTok y bueno y creo que les dejo también mi cuenta de Roblox. Síganme en Roblox, por favor, en algún momento podremos jugar juntos y... Bueno, con todas las personas que se unan, que serán muy pocas, lamentablemente. Tengo muy poca fama en YouTube. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, activen la campanita y... Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Bueno ya, basta de hacer el estúpido.